Estamos de retorno, esto es La Noche al Día, 21 horas con 43 minutos y lo habíamos señalado. Tenemos entrevistas, vamos a hablar, por ejemplo, de estas repercusiones que se han dado con relación a la presencia del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Se ha estado presente en nuestro país durante la pasada semana. Lo último se reunió con eh, representantes, el coordinador de los colectivos 21F, acá en la sede de gobierno, le pensaba, le, le buscaban plantear el tema de... de de la violación a los derechos humanos acá en Bolivia como colectivos de la dictadura, con la posición que tienen los colectivos, y eso es lo que planteaba precisamente uno de ellos, uno de los coordinadores nacionales, a lo que responde el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en Bolivia no existe dictadura, sino la democracia, y si estuviesen en época de dictadura no se estarían pronunciando, y con la libertad que tienen todos, en todo caso augurado unas elecciones saludables para nuestro país, viene el 2019. A propósito de todo esto, esto no ha sido bien visto, obviamente, por la oposición. Los colectivos hoy estaban en, en movilizaciones. Este es más o menos un panorama de lo que teníamos a través de las repercusiones de esta jornada. Estamos en contacto hasta Washington, Estados Unidos, precisamente con el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Diego Pari. Embajador, ¿cómo está? Gabriela le saluda desde La Paz. ¿Algunas repercusiones precisamente a partir de esto que le ponía antecedentes? Gracias Gabriela, un gusto saludarla, un gusto saludar a los televidentes de Avia Yala. Pues eh, el comisionado uh, José Yeguren ha podido estar en, en Bolivia, ha estado desde el día martes 14 hasta el día viernes 17 y de la manera más amplia ha podido dialogar con todos, los, con todos los sectores, movimientos sociales, autoridades de gobierno, también líderes de la oposición y creo que eh, eso demuestra la amplia a democracia, una democracia consolidada que tiene nuestro país. Pero además el, el delegado, el, el comisionado de la CIDH, claramente ha podido observar que en el país estamos en una democracia fortalecida, porque ha podido oh, pues, eh, observar en persona que eh, cada una de las personas, todas los, los, uh, las personas pueden expresarse libremente sus ideas, pueden transmitir por los medios de comunicación aquello que ellos deseen transmitir y creo que eso fortalece nuestra democracia, pero además hace que nuestro país cada vez vaya creciendo y vaya teniendo una mayor imagen internacional. Embajador, usted eh, hacía referencia a la visita que ha tenido el relator de la CDH. Eh, se ha reunido con diferentes sectores, ha estado en Cochabamba, en Santa Cruz, acá en la ciudad de La Paz. Se ha reunido con el gobierno, representantes, eh, grupos colectivos, y en fin. De todo este resumen decía, sí, acá en Bolivia está fortalecida la democracia, se mantiene la democracia. Pero creo que no ha gustado algunos uh, grupos, y decía usted, si más no me equivoco, que incluso habían intentado agredir a la representación. El comisionado ha podido observar eh, que eh, todos pueden pronunciarse en el país y él claramente lo decía en las diferentes conferencias de prensa que ha realizado que en Bolivia eh, no existen periodistas que estén perseguidos, no existen defensores de derechos humanos muertos o perseguidos como sucede en otros países del continente. Y eso demuestra que nuestra democracia está fortalecida, que existe libertad de expresión ...y que los derechos humanos están vigentes. De la misma manera, realizó varias conferencias a eh, estudiantes universitarios. Lo realizó en, en la Universidad Privada Boliviana de La Paz... ...en la Universidad Privada Boliviana de Cochabamba... ...y también en la Universidad Privada de Santa Cruz. Lamentablemente, durante su conferencia en, en la Universidad Privada Boliviana de Cochabamba... ...un grupo de personas eh, que promueven justamente el 21F... Eh, ...con este eslogan que dice Bolivia dijo no... ...intentaron obligarle a usar la colera del Bolivia dijo no... ...y el comisionado obviamente que se resistió... ...porque él dijo que no puede tomar posición... ...para, para ninguno de los, de los dos temas que, que están en debate en el país... Eh, le, le, lo, ...lo obligaron, lo presionaron... ...y al final alguno de los asistentes incluso del eh, comisionado... ...cayó al piso... ...fue un incidente que se dio en medio de... Eh, una, no, una, no una muy buena imagen... Creo que eso no le hace bien al país, creo que eh, ese incidente quizá ha intentado mostrar un clima, de, eh, un clima agresivo durante la, la visita, pero ha sido el único incidente, también hubo otras reuniones, por ejemplo en Santa Cruz, donde ya no hubo ningún tipo de incidentes. Embajador, eh, una última con, con pregunta, si me permite, qué lamentable primero lo lo que usted nos va manifestando, este tipo de incidentes que no son una buena imagen obviamente para nuestro país y hay que respetar las instancias, ¿no? él estuvo acá en territorio boliviano, ha expresado lo que ha visto, esto lo, lo era, me imagino era una transmisión también precisamente la Comisión Interamericana al, a la cúpula como se dice de, de, de este organismo que, que corresponde a la Organización de Estados Americanos y, y que vela por el tema de los derechos humanos. ¿no? Así es, yo creo que más allá de este incidente que sucedió en, en Cochabamba, se ha demostrado en todas las reuniones que ha tenido el comisionado con líderes de la oposición, movimientos sociales, autoridades de gobierno, se ha demostrado que hay un clima eh, muy tranquilo, un clima de diálogo entre todos los bolivianos, donde cada uno de, lo, de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, le han transmitido los avances que tiene el país en cuanto a la democracia, una democracia integral donde... No solamente los ciudadanos participan votando, sino también una democracia donde se generan condiciones de bienestar, donde la educación se fortalece, la salud, la vivienda son también parte de la democracia y creo que eso se ha podido observar y eso en persona lo ha verificado el comisionado de la CIDH. Quiero agradecerle, embajador, por este contacto, guardarnos para poder eh, estar también eh, en directo eh, junto a Villa la Televisión y, bueno, vamos a estar atentos también a toda la información que se genere y a las repercusiones que se pueda dar. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Ha sido un gusto. El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, eh, Diego Pari, a través de este contacto, está Washington. Agradecidos, como siempre, Es importante conocer la información oficial a partir de esta visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.